Ahora con, con su permiso, con Vladimir Paula que está en el sector Altagracia aquí en San Francisco de Macorís. Adelante, Vladimir. Muchísimas gracias a ustedes en el estudio y a toda la región del Nordeste que desde ya se conectan con nosotros en esta cadena que como siempre, como de costumbre, nosotros nos preparamos para llevar a cabo y presentarle todo lo que acontezca en el día de hoy en estas elecciones municipales 2020 Telenor y nuestro compromiso social de informarle es... Nuestro Norte, en el día de hoy. Miren, nos encontramos en el sector La Altagracia, aquí en San Francisco de Macorís. Eh, nos encontramos en el, la escuela Porfirio Jerez, recinto Profesor Porfirio Jerez, en este municipio de San Francisco de Macorís. Y a esta hora de la mañana, justamente vemos las imágenes de cómo se encuentra el ambiente, el panorama en las afueras de este centro educativo. ...donde observamos ya algunos de los votantes en el día de hoy que han llegado tempranito, ya están apostados... ...pero vamos a ver qué ha pasado, porque hasta el momento muchos permanecen en las afueras de este recinto electoral. Hermano, ¿cómo es su nombre? Ramón Hernández. Ramón, ¿qué ha sucedido todavía en las afueras aquí? Sí, estamos a la espera de que inicien la votación... Ya tú puedes ver, la, lo, los moradores, la, la gente que tiene que votar aquí están acudiendo, están comenzando a llegar. Si sí. solamente estamos esperando de que se dé inicio. Pero por ahora la cosa un está. Un poquito retrasado, ¿verdad? Sí, sí, un poquito retrasado, pero imagínate, eso es. Eso es... El problema en nuestro país. Bueno, así es. ¿Hay detrás. Así es. Vamos a seguir conversando entonces por aquí con otros votantes que en el día de hoy han llegado. Personas que se han levantado tempranito desde ¿cómo usted está aquí, hermano? Que tengo casi una hora. Aquí? Casi una hora. Sí. O sea, antes de las 7 usted llegó para ejercer el voto. Ajá. ¿Y qué ha pasado todavía hasta aquí? Estamos en espera. Él espera? Sí. Listo para ejercer el proceso entonces? Ok. Qué bueno. ¿De dónde viene? De ahí, de los jardines. De aquí mismo, de los sí. jardines. ¿El nombre es suyo, hermano? Sí. ¿Eh? Inés. Inés, las expectativas para hoy, dígame, ¿cómo se siente? Ya eh, eh, a pocos minutos podemos decir de ejercer el voto. Un poco frío porque no a esta hora todavía no se ha iniciado. ¿no? Pero esperamos que se inicie. Iglesia... Bueno, vamos a ver entonces por aquí, mi señora, ¿de dónde viene? De aquí mismo, de, de este, este mismo sector, de la alta Grasa. Exactamente, de la alta Grasa. ¿Qué tiempo tiene en fila ya? Como una hora más o menos. Una hora más o menos entonces. Así mismo, esperando. Positivo siempre. Positiva, entonces. Para ejercer nuestro voto. Todo bien, tranquilo, entonces. Sí, sí, estamos, ¿Eh? bien, estamos bien. ¿Qué tiempo tiene fila ya? Como una hora. ¿Como una hora? Pero está listo con el entusiasmo. Ah, no, no, no, sí, sí. No, sí, sí. No, no, más que, lo que, dé, lo, que dé, lo que se puede. Qué bueno, sí, qué bueno. <risa> Ahí vemos algunos, como les decía, en las afueras permanecen algunos de los votantes. Vamos a pasar entonces al colegio electoral para eh, Prensa Telenor. Estamos en vivo en estos momentos. Para, ¿verdad? Eh, en estos momentos la policía haciendo su trabajo, como siempre, ¿verdad? Para eh, vigilar todo lo que está aconteciendo en este eh, recinto. Repito, estamos en vivo en estos momentos desde el Colegio en Altagracia, aquí en San Francisco de Macorís. Y como les decía, a esta hora del día todavía no ha empezado el proceso. Al igual que en las pasadas elecciones municipales que fueron suspendidas, hay que decir que el proceso también fue retardado. Vamos a ver entonces qué nos pueden decir algunas de las personas por aquí. Observamos en este colegio que hasta el momento la 0285, cómo todavía no ha iniciado el proceso. Tenemos en estos momentos cobertura total para Telenor desde el Colegio de la Altagracia aquí en San Francisco de Macorís. En esta cobertura total. Vamos a, ronda. Ronda. vamos a ver entonces por aquí. Bueno, aún aún eh, inicia el proceso. Aún inicia, no inicia el proceso. Podemos conversar. ¿Cuál es la presidenta de esta mesa, por favor? ¿Se encuentra por aquí? Si es posible, presidenta, por favor, estamos en vivo en estos momentos para Telenor. Eh, preocupación porque hasta el momento no ha iniciado el proceso. ¿Qué es lo que ha pasado? Que vinimos hoy a comenzar, entonces hay que contar, que hay que recibir los delegados. Pero todo va a salir bien, esté tranquilo. ¿En qué tiempo podemos decir ya que va a iniciar el proceso? Más o menos 15 o 10 minutos. 15 o 10 minutos inicia entonces el proceso. Bueno, ahí está, señores, ya escucharon de voz de la presidenta de este colegio electoral. Eh, 15 minutos, se espera ah. que ya inicie entonces el proceso, proceso que se encuentra retardado. No, cobertura, no, no, no, cobertura total. Cobertura. Desde el sector de Gracia, aquí en San Francisco de Macorís, Elecciones 2020. Caura, cámara, Neudi Paula, Vladimir Paula, regreso con ustedes. Bueno, gracias, gracias, Vladimir Paula. Y bueno, importante destacar que en ese recinto, pues hay un retraso. Sí, es el primero retraso. que hemos visto hasta ahora y que hay personas que tienen una hora esperando entonces las personas que en este momento en sus colegios no han iniciado todavía mantener la calma, la paz sobre todo, porque esto se puede dar esto puede suceder, muchas veces no tienen lo, los, las personas que están en observación no están ahí, no pueden iniciar hasta que no todos hayan llegado, no tengan todo organizado si tenemos una hora, dos horas, pues usted en calma, tranquilo, pero haga su derecho al voto, ejerza su derecho al voto y no se nos vaya a cansar y usted que está en casita, pues lo invito a que en este momento se pare, se bañe y vaya a ejercer su derecho al voto donde quiera que usted esté y donde le corresponda y después que ejerza su voto vaya a su casa y bañese otra vez lávese <risas> la mano porque hay que mantener la higiene para que el coronavirus no llegue a su casa nosotros seguimos con esta cobertura especial de estas elecciones eh, municipales 2020 y nosotros tenemos que ir a una breve pausa pero regresamos más adelante con ustedes, así que mantenga la sintonía.